Thank <laughs> you. Muy buenas noches, estimadas amigas y amigos de este programa de Foro Salud Lunes por el Derecho a la Salud. El día de hoy, 5 de diciembre del 2022, hemos tenido lamentablemente una pequeña eh, dificultad técnica ¿no? para poder eh, abrir la sala Zoom y hacer iniciar la transmisión. Pero ya estamos con ustedes y vamos a desarrollar eh, el tema que estamos eh, aplicando desde la semana pasada en función a nuestra participación en el Congreso de Abrasco y principalmente en el encuentro eh, del Movimiento de Salud de los Pueblos, donde 12 países de la región de Latinoamérica estuvimos presentes en este evento y hemos tenido allí el encuentro, una declaración política y está en preparación una sistematización de todo el trabajo en relación a este tema de la transformación y decolonización de los sistemas de salud en América Latina y el Caribe. La idea es que cómo hacemos para que nuestros sistemas nacionales de salud ¿no? eh, puedan ser transformados, puedan ser decolonizados. Y en eso también el tema de la participación social y la rendición de cuentas que nos son sumamente importantes como parte del derecho a la salud de la población. En este segundo evento de, esta, de este tema, eh, te hago nosotros, eh, tres compañeros, compañeras también, ¿no? empezamos con Nancy Bach, ella es del MSP de Guatemala y pertenece a la Asociación de Servicios Comunitarios de Salud, ASEXA. En segundo momento, también va a estar con nosotros Moisés García, también del Movimiento de Salud de los Pueblos del de Salvador. Él pertenece al Foro Nacional de Salud, muy parecido al nombre nuestro, del Foro Salud o Foro de la Sociedad Civil en Salud de Perú. Y finalmente, eh, va a estar también con nosotros Enrique Picado, también del Ministerio de Salud de los Pueblos ¿no? de Nicaragua, él es secretario del Movimiento Comunal Nicaragüense eh, y a la vez coordinador del Programa de Salud Comunitaria de este mismo movimiento. Vamos a tener dos rondas, ¿no? en las cuales vamos a empezar con la compañera Nancy Bach, seguiremos con Moisés y terminamos con Enrique, en una primera ronda de 15 a 20 minutos que cada uno de, nosotros va a, de ustedes van a tener. Eh, un saludo a todos los compañeros y compañeras de Abrasco que estamos ahí en el grupo WhatsApp donde hemos hecho la difusión. Esto va a quedar posteado en el Facebook y va a poder ser visto en este momento en vivo, como también posteriormente cuando así pudieran también tener o disponer de tiempo. Eh, empezamos con, contigo, estimada Nancy. Bienvenida. Por favor, tu tiempo. Muchísimas Gracias. Primero, eh, también les mando un saludo cordial y un saludo este, solidario de Guatemala. Y gracias por la invitación para participar en este conversatorio y ser parte del panel. Y como ya se decía, hemos tenido la oportunidad de compartir en el, en el Encuentro Abrasco y, pues, ah, hemos traído mucha riqueza y, y también nuevos conocimientos y experiencias. Gracias. Eh, para poder, abordar, eh, lo que, para poder abordar el tema eh, sobre nuestros aportes y también nuestra experiencia eh, y nuestros retos en el caso de Guatemala para la transformación de los, del sistema de salud y sobre todo de la decolonización de nuestros sistemas de salud, quisiera eh, primero compartir eh, de manera introductoria eh, la situación de, de nuestro Nuestros sistemas de salud en Guatemala. En principio, nuestros sistemas de salud en Guatemala eh, es eh, tenemos un país en, eh, fragmentado eh, que tiene eh, especialmente. Eh, dos sistemas de salud eh, podríamos decir fuertes en nuestro país. Por un lado está el sistema de salud occidental que además está también eh, en, en, en este mismo sistema de salud occidental o, eh, eh, o gubernamental también está fraccionado pero además está por otro lado nuestro sistema de salud ancestral y este quisiera mencionar en Guatemala tenemos una población indígena del 43% según eh, estadísticas del INE, sin embargo consideramos que, que es un dato este, no, eh, no, no muy fiable porque en Guatemala siempre han querido ocultar eh, la, la, la cantidad de población indígena que habitamos en el país entonces siempre tratan de ocultarnos de ocultar nuestra cultura en algún momento sí la, la usan, pero la usan como folclor. Sin embargo, para poder responder a nuestra población, siempre ocultan estos datos. Entonces, eh, la situación de salud de los pueblos indígenas, eh, según el informe de, de CIDH en el 2016, nos indicaba que en los departamentos con mayor población indígena, el sistema de salud se encuentra obsoleto. No tiene recursos humanos, recursos financieros y tampoco la cantidad de médicos necesarios. Es decir, que nuestra población es la que está menos atendida por el sistema de salud oficial. Como ya les decía, ah, habemos dos sistemas fuertemente, que uno es el sistema de salud occidental o oficial, que le llamamos, y el otro es el sistema de salud eh, de los pueblos, el sistema de salud ancestral, sin embargo, hay encuentros, pero también hay desencuentros dentro de los dos sistemas. La salud pública eh, está estructurado con lo, en base a los servicios de salud, por lo tanto, tenemos centros de convergencia, puestos de salud, centros de salud y hospitales eh, Mientras la, el sistema de salud ancestral está conformado por, digamos, toda su base es la salud comunitaria, eh, tiene organización comunitaria, promotores de salud, comadronas, terapeutas y, la medici, y, y se basa en la medicina indígena que su, su filosofía y su base es la cosmovisión, la madre tierra, eh, es la organización también de terapeutas y también esta toda esta forma eh, y esta estructura que hay de nuestro sistema de salud está, es está muy apropiada y tiene mucha aceptación en la comunidad y sobre todo está muy viva y, y se practica actualmente eh, muy fuertemente eh, si hablamos del sistema de, de indicadores digamos de, de algunos indicadores eh, de salud de nuestros pueblos y de y que tienen que ver con la desigualdad eh, también podemos mencionar que la inversión que hace el estado al a la salud de la población indígena tiene una gran brecha con la atención de la salud de población no indígena entonces la, lo que eh, el estado invierte de salud en la población indígena, por ejemplo, son 64 quetzales diarios eh, per cápita, mientras en la población no indígena son 2.50 diarios. Esto es también según investigación eh, de, de ISEFI que se hizo en el 2017. Con respecto a la mortalidad materna, este, son 270, y, 270 muertes por 100,000 nacidos vivos en población indígena, mientras en población no indígena es un 70 por 100,000 nacidos vivos. Eso quiere decir de que sí si tenemos una, una diferencia muy fuerte en cuanto a, a la mortalidad materna. Con lo que es la mortalidad infantil, en el caso de Huehuetenango, que es el departamento con mayor mortalidad infantil, tenemos un 49%, mientras en Zacapa, que es un departamento en población no indígena, tenemos un 20%, y es un departamento el, el que mayor mortalidad tiene. Si hablamos de la desnutrición crónica en menores de 5 años, tenemos el departamento de Totón y Capán, que nos refleja un 70% de desnutrición crónica, es el departamento eh, con mayor población indígena y con mayor índice de, de desnutrición, mientras la ciudad capital que es Guatemala presenta un 25% de la desnutrición crónica y, y este departamento es el de, de, de mayoría población no indígena, esto también son según los informes del ESI, ¿sí? que se realizaron en el 2015. Entonces, desde, a partir de ahí, vemos una gran desigualdad que hay en la atención de la salud de la población indígena en comparación con la población no indígena. Eh, otro, bueno, otros datos que, que puedo mencionar, eh, y también que son diferentes y contradictorios entre los dos sistemas, son los, es el, de, en el sistema de salud occidental o oficial en Guatemala, la salud se atiende de manera eh, biológica, es decir, que se atiende eh, a, y se tienen las enfermedades y se atiende, digamos, muy específicamente eh, a la salud del ser humano. También es una, también es asistencialista eh, el sistema de salud siempre está atacando enfermedades podemos mencionar cuando ahora que tuvimos la pandemia es como que aparece una pandemia y van ahí tratando de, de re, contrarrestar esta enfermedad y así se mantienen con todas las enfermedades, están nada más eh, siempre enfocados en atender enfermedades eh, y no en, en el tema de la prevención es, es un sistema centralista porque eh, hay muy poco acceso de la población del área rural, del área comunitaria y también de la población indígena. Y especialmente poco acceso de las mujeres también. Eh, es, se centra en la ciudad, se centra más en, en los departamentos que también es, eh, tienen ya un sentido de ciudad. Es un sistema hegemónico porque se antepone también ante nuestro sistema no valoriza el sistema de salud ancestral, aunque muy, aunque muy bien saben que se practica el sistema. En, en muchos momentos eh, buscan a las comadronas, buscan a las promotoras de salud, buscan a los a los terapeutas para para apoyarse entre sí. Sin embargo, este siguen desvalorizando este trabajo a pesar que en el momento eh, sí si los toman en cuenta cuando conviene sí y luego nuevamente este, rechazan esta salud y por eso es de que decía anteriormente que hay encuentros y e hay desencuentros porque en algún momento sí se toman en cuenta pero en otros momentos no eh, eso eso puedo decir y a, además también eh, si hablamos de, de el sistema de salud ancestral el sistema de salud ancestral eh, por, su, en su, por su caso se estructura conforme a principios a, a una filosofía y, y normas también de, de una sociedad y en este caso que es la población maya la medicina occidental eh, por otro lado tiene sus bases sobre la únicamente la sociedad occidental tiene una base biomédica como ya ya lo había explicado eh, que es autónoma, eh, que es racional y es, es científica, por lo tanto, desvaloriza el otro sistema de salud. Y, y a pesar de que tenemos una gran población indígena, de todas maneras, la medicina occidental es la que se, se hegemoniza en toda la población y es el único sistema que, que se implementa en el país y que es reconocido y que tiene recursos eh, financieros. El sistema de salud de los pueblos originarios se basa en su propia historia y en su propia cosmovisión, el cual no es válido para el otro sistema. Si hablamos del concepto de salud de los pueblos indígenas, el concepto de salud es un eh, proceso muy integral, eh, también está en constante construcción, eh, es sinónimo de vida, de integralidad, eh, es eh, el equilibrio y la armonía entre los diferentes seres. Este sistema de salud no se preocupa únicamente por la, la, la humanidad, eh, sino de todo su entorno. Es parte de la cosmovisión. Entonces, eh, es eh, ver la salud. Eh, tanto de los humanos como de los animales como de los minerales como de la tierra, de los territorios del agua por ejemplo y del cosmos, entonces por eso decimos que es integral el sistema a, aquí en Guatemala tenemos 23 idiomas mayas sin embargo en ninguno de los idiomas mayas podemos traducir con exactitud el término salvo, sino nuestros idiomas reconocen eh, la vida. Entonces, al querer traducir, nosotros tenemos un, una, una traducción que es el caslemal o caslemal, que significa vida en plenitud. Eh, entonces, cuando, que, cuando queremos traducir el tema salud, nuestra traducción más cercana es eh, vida. Vida en plenitud. Cuando hablamos de la salud, eso es lo que significa nuestra traducción. Vida en plenitud, pero es una vida en plenitud porque, como ya lo decía, es armónica y este, toma en cuenta todo su entorno, ¿verdad? Eh, todo el cosmos, no únicamente la vida del ser humano. Eh, entonces, se, se piensa que si las energías se juntan, entonces todo va a estar en equilibrio, todo va a estar en armonía y entonces hay una vida plena. Mientras si hay un desequilibrio de todo el entorno, entonces hay enfermedad. Eh, es por ello que nosotros hablamos de salud, vida y del equilibrio. Cuando hablamos de una enfermedad, estamos hablando que hay un desequilibrio. Lo puedo ejemplificar. Cuando, cuando por ejemplo, hay una Situación de enfermedades, hay muchas enfermedades, digamos, que son provocadas por agua que está contaminada, por daño que le hacemos a la madre tierra, entonces tiene relación con nuestras enfermedades y también eh, cuando es una, una, una enfermedad que proviene de un, por ejemplo, un estrés, una enfermedad emocional, también no tiene que ver solo con el ser humano, sino lo que, con lo que pasa alrededor del ser humano. Eh, es por eso que le llamamos que, que es una, es que estamos, nuestro sistema de salud eh, ve de una manera más amplia y ve lo que es la, y, y trabaja por la vida en tu Nosotros decimos que nuestro sistema de salud, que, que tenemos un sistema, que es un sistema de salud ancestral de los pueblos, porque tiene varios componentes. Eh, eh, lo, lo, una, tiene una concepción, tiene fundamentos, tiene una filosofía propia de un pueblo, tiene una historia, tiene una cosmovisión, eh, es parte de una cultura, eh, y además tenemos un concepto propio de salud, como el que ya había mencionado anteriormente. Tenemos un perfil epidemiológico, sociocultural, con esto quiero decir que, que nuestro, nuestra, nuestro sistema de salud tiene enfermedades muy propias, que no son reconocidas ni son conocidas por los, por el sistema de salud occidental. Eh, nosotros tenemos, los pueblos creemos y, y tenemos eh, eh, enfermedades, como por ejemplo, tenemos eh, eh, enfermedades por el susto, eh, que además hay personas especiales que, que tratan estas, estas enfermedades por el susto, eh, una enfermedad, eh, que es por, por algún, eh, le llaman este, llamadores de espíritus porque se piensa de que, de que muchas veces nuestro espíritu puede estar por otro lado y nosotros eh, eh, por otro lado también eh, el tema, el, la enfermedad del, del ojeado tenemos una enfermedad que le llamamos el ojo, una enfermedad que también tiene que ver con la parte emocional y muchos otros ejemplos que que tenemos enfermedades que no son reconocidas por el sistema de salud oficial que para ellos es hechicería es brujería eso no existe que solo está en nuestra imaginación eh, y tenemos eh, un, tenemos recursos que son terapéuticos tenemos nuestras propias propia medicina que es en base a las plantas medicinal, medicinales tenemos eh, eh, toda esa otra parte de del medicamento que es también eh, en ello también eh, entran los minerales, tenemos este, tratamientos curativos, no solo con plantas medicinales, sino con piedras, con, con este, trabajamos, se trabaja también con, con baños, por ejemplo, baños de vapor, eh, que en otros lugares se pueden decir que son, se puede llamar saunas, eh, también mucha conexión con, con el fuego y sobre todo con ceremonias eh, mayas que le llamamos también que son curativas para enfermedades muy propias eh, tenemos eh, eh, personas que ejercen y que tratan estas enfermedades que son terapeutas tradicionales tenemos comadronas tenemos diferentes este, especialidades, tenemos bolseros, eh, ya, como ya lo mencioné llamadoras del espíritu personas que curan el bloqueado eh, muchas veces la en su mayor parte, la, la población en las comunidades y la población indígena busca primero a estas personas, a estos médicos comunitarios. Eh, hay una aceptación y hay una identificación de la población con, con este sistema. Entonces, eh, en, en, nuestros, en nuestras comunidades las personas aunque tengan el recurso económico para ir por ejemplo a un hospital cuando hay una zafadura cuando se quiebran una pierna lo primero que hacen es buscar al terapeuta, al jalador de huesos que llamamos en la comunidad y no van a, primero al sistema oficial sino van primero a este recurso, entonces con todos estos elementos es que decimos que tenemos un, que es un sistema porque tiene una estructura y una, y una, una base y y se practica a diario, está, está muy vivo. Podemos eh, ejemplificar ahora que fue la pandemia de COVID-19 que también sirvió y ayudó para fortalecer todo este sistema. Eh, las comadronas, los promotores de salud, los terapeutas estuvieron atendiendo eh, en primera línea a los pacientes de covid en las comunidades, y de esto también se demostró ante el sistema oficial y se dio cuenta también el sistema de salud que muchas comunidades se cerraron, muchas comunidades no permitieron el ingreso de personas eh, del Ministerio de Salud, sino se, se atendieron eh, ellos mismos en su comunidad a través de estas personas. Entonces, eso también demuestra que este sistema es, es muy confiable y que es un sistema que... Que, que, se, que se fortalece bastante, al igual el mismo sistema, el mismo Ministerio de Salud ha presentado un informe en el que da cuenta que todas las atenciones de parto en servicios de salud disminuyeron en el tiempo de la pandemia e incrementó la atención de parto domiciliar a través de las comadronas. Entonces, también es otro ejemplo que se puede dar de... de de que nuestro sistema de salud ancestral es funcional. Entonces, eso también. Ahora, cómo nosotros, eh, desde nuestras organizaciones, eh, vamos hacia la transformación de estos sistemas de salud y la descolonización, y eso es a través de fortalecer nuestro sistema de salud ancestral. Entonces, por ello es de que estamos trabajando permanentemente con comadronas, estamos fortaleciendo permanentemente a los promotores de salud y a los terapeutas de salud porque eh, es una manera de demostrar de que nuestro sistema de salud este, tiene que fortalecerse y es una manera también de, de ir por la descolonización y también alcanzar ese buen vivir que buscamos. Por otra parte también para fortalecer el sistema de salud eh, occidental, tenemos, eh, hemos creado recientemente observatorios ciudadanos, lo hemos implementado desde nuestras bases comunitarias y están conformados observatorios, algunos observatorios ciudadanos en el departamento de Chimaltenango, que es donde, donde está mi área de trabajo, allí hemos creado observatorios ciudadanos municipales. Ah, hay observatorios a nivel nacional pero no hemos tenido esa experiencia de observatorios a nivel municipal eh, que están haciendo una auditoría social a, a diferentes temas. Eh, están trabajando por la fiscalización sobre la implementación de políticas públicas en el ámbito eh, relacionados con el derecho a la salud, el ambiente sano y también el tema de una vida libre de violencia para las mujeres. Son tres temas que están abordando los observatorios de salud, observatorios ciudadanos, sin embargo, eh, eh, voy a, a, a compartir la experiencia sobre los observatorios que están trabajando el derecho a la salud, que están, que están realizando jornadas de observancia en los servicios de salud de su municipio, eh, y pues el enfoque que están teniendo es un enfoque que que hacemos desde el ámbito local, luego llevarlo a lo departamental, para luego también presentar a nivel nacional. Esto es en coordinación con diferentes actores, con diferentes organizaciones. Eh, hemos tratado que los actores eh, comunitarios en, y a nivel local del municipio sean, quien, sean los protagonistas de estos observatorios, también para que sean sostenibles. Estas eh, acciones también retro, retroalimentan y nutren también todo lo que es el programa de observatorio global que, que conocimos allá en el encuentro que tuvimos, pues eh, ahora vemos que se puede hacer también una coordinación y, y, y alianzas a nivel eh, más eh, a nivel macro y a nivel internacional. Se han, generado informes de gener, se han generado informes de las jornadas de observancia, informes uh -huh. que dan cuenta de la problemática, y esto permite generar propuestas y acciones de incidencia. Asimismo, han, hemos generado campañas de información uh -huh. basadas en evidencia, ¿verdad? de todos los resultados de las jornadas de observancia. Eh, hemos eh, observado sí, los... Además, eh, un par de minutos para que culmines esta primera parte, por favor. Muy bien. Muchas gracias. Eh, como les decía, con esto lo que se busca es fortalecer a los actores verdad involucrados en la auditoría social, la apropiación de ellos y que, y que ellos mismos eh, sean quienes eh, puedan eh, proponer, puedan crear propuestas puedan también hacer incidencia a nivel local, luego hacerlo a nivel departamental y, y ya con todo el acompañamiento de la sexta también a nivel nacional y, y luego puede ir más allá. Entonces, este es, es el trabajo que, que se ha hecho. Hemos monitoreado eh, toda la precariedad que incrementó en los, en los servicios de salud a raíz de la pandemia o como excusa que es por la pandemia, en el tiempo de la pandemia se redujo los programas de atención en los servicios de salud, eh, se, se, se, se desvincularon algunos programas que habían y hubo menos acceso a la población porque los servicios de salud se centraron en la atención de la pandemia y dejaron por un lado todas las otras enfermedades que habían, pero ahora que ya estamos post pandemia esto todavía continúa en nuestros servicios de salud. Entonces, si vemos que los servicios de salud son muy precarios, no tienen medicamentos, no tienen el recurso necesario, eh, con todas, toda esta problemática que si queremos evidenciar eso para decir que nuestro sistema de salud también es pedimos que se valore nuestro sistema de salud que sea reconocido por, por el estado de Guatemala entonces voy a cerrar ahí esta parte, muchas gracias por su atención Muy amable estimada Nancy, te agradecemos infinitamente todas las luces que nos das sobre el sistema de salud, los dos sistemas de salud que existen en, en Guatemala ya tenemos algunas preguntas que por ahí hemos estado ya anotando y recogiendo al respecto, ahora continuamos con nuestro siguiente expositor, él es Moisés García, de El Salvador, y eh, pertenece al Foro Nacional de Salud del Salvador, justamente. Eh, Moisés, igualmente tienes 20 minutos para tu exposición. Gracias. Bien. Buenas noches, Luis, eh, compañera Nancy Enrique. Un gusto poder compartir nuevamente con ustedes un espacio. Bueno, recientemente, como decía mi compañera Nancy, también... Luis, hemos estado en un encuentro del Movimiento para la Salud de los Pueblos que nos ha permitido eh, conocer un poco sobre cómo están los sistemas de salud de cada uno de nuestros países, bueno, conocerles un poquito más de cómo eh, se han estructurado, cómo están funcionando y también eh, las propuestas que desde los espacios de organizaciones sociales, de sociedad civil eh, y de eh, liderazgos de comunitarios desde los territorios están trabajando para darle eh, un enfoque digamos más amplio a esos sistemas en donde se permita la participación de la gente y que también eh, estos sistemas tengan eh, espacios para eh, el, el, el debate y la, la posibilidad de realizar propuestas pero también de poder generar acciones de control ciudadano, que nosotros le llamamos Contraloría Social, sobre el cómo se ejecutan eh, estas políticas, cómo se definen esas políticas, y también eh, cómo se utilizan los fondos que son asignados para ese proceso. Bueno, un poco eh, conversando sobre lo que el sistema de salud de El Salvador, eh, podemos hablar un poco de la historia que tiene nuestro país eh, recientemente hemos, bueno, en los últimos años, venido de procesos eh, bastante interesantes que han tenido que ver con avanzar en una reforma de salud hacia un sistema que eh, durante los años, inicios, finales del, del año, siglo pasado e inicio de este siglo, estuvo en, en una una situación de eh, avanzar los procesos privatizadores, eh, parte de los gobiernos neoliberales que tuvimos durante esos años, y eso hizo que los recursos o los fondos públicos asignados para el presupuesto de salud a nivel eh, del, Ministerio, del Ministerio de Salud fueran limitados. Eh, venimos de presupuestos bastante bajos en El Salvador, eh, que estaban, eran inferiores al 2% del PIB y eh, durante el periodo 2009 a 2019 hubo un impulso de una reforma que nació desde la propuesta de liderazgos territoriales, liderazgos comunitarios y otras personas integrantes de organizaciones de sociedad civil que estuvieron trabajando junto a en, digamos en conjunto y en coordinación con las personas que en ese momento eh, estaban buscando eh, tener acceso al, al control del ejecutivo y fue posible eh, formular una propuesta de reforma que incluyera una amplia participación comunitaria y que generara también la posibilidad de fortalecer una estructura eh, desde la sociedad civil eh, que tuviera eh, énfasis en eh, generar propuestas de políticas públicas, trabajar en conjunto con las autoridades y realizar esa contraloría. Entonces, estamos hablando del Foro Nacional de Salud que nace en el año 2010 como parte de este proceso de reforma de salud. Eh, esta, esta reforma generó varios elementos interesantes. Antes en El Salvador, para, antes del 2009 en El Salvador, para tener acceso a una consulta médica en cualquier establecimiento del nivel básico, había que realizar un pago, que le llamaban colaboración voluntaria, pero en realidad no era voluntaria porque si alguien no lo podía realizar, tenía que eh, hacer como muchas peticiones, prácticamente ir a rogar a algunas personas eh, que, que definían cuánto debía pagar la persona para poder recibir la atención. Y muchas personas por eso encontraban una barrera y no se acercaban a los establecimientos de salud. Se estima que al menos un millón mil personas pudieron tener acceso a los, al sistema, este sistema de salud cuando se eliminó esa barrera de la cuota de la voluntaria. Pero este sistema generó también la construcción, la, durante la reforma, construcción de las redes integradas e integrales de salud que permitía discutir problemas que se daban en, en, la, en, en, en la red de servicios y que dentro de ese espacio pudiera participar también los liderazgos territoriales y eh, liderazgos también sectoriales de este Foro Nacional de Salud que permitía eh, conocer las situaciones que estaban pasando en el territorio pero también conocer la, las cuestiones administrativas dentro del ministerio y generar también algunos acuerdos para poder avanzar eh, cuando habían algunos problemas el, eh, la reforma incluyó también el fortalecimiento de las capacidades del personal, la creación del Instituto Nacional de Salud que era la parte como de para generar investigación, generar sistemas de información, avanzar en la salud ambiental, avanzar también en cómo eh, tratar la violencia y salud eh, y eh, generó también la posibilidad de avanzar en el tema de adquisición de medicamentos y vacunas que en El Salvador para ese momento estaba pasando una crisis muy fuerte porque solamente tenía el sistema un abastecimiento que no superaba el 50% de todo lo que establecía el cuadro básico de medicamentos. Este, esta reforma también permitió avanzar en un sistema de emergencias médicas que eh, tuvo, por lo menos en, en San Salvador, que es la capital y, y las zonas metropolitanas, tuvo un avance que permitió unificar en parte todo la, a todos los operadores de, de sistemas de emergencia. Entonces, eh, el, esta reforma de salud permitió acercar más establecimientos a las zonas rurales, en muchos municipios del país, fortalecer la, toda la red de servicios generar por ejemplo condiciones para la construcción de hogares de espera materna el mayor acompañamiento a las mujeres embarazadas en el territorio y ello permitió entonces reducir la mortalidad materna eh, la mortalidad infantil eh, avanzar en el en, en cobertura de vacunas y eso pues definitivamente que influyó mucho en, en que algunas enfermedades pudieran ser controladas eh, que que eran que eran fácilmente controlables a partir de que pudiera eh, tenerse el medicamento a tiempo, la vacuna también de manera oportuna. Eh, pero bueno, eh, eh, en el año 2019 se da un cambio de gobierno. Eh, durante todos esos años también el, la, el presupuesto del Ministerio de Salud avanzó eh, considerablemente desde unos 2008 que tenía 383 millones de dólares hasta finalizar en el año 2019 con cerca de 700 millones de dólares. Eh, esto solamente en el, en el sistema manejado por el Ministerio de Salud, porque en El Salvador eh, el sistema de salud es fraccionado, al, al igual que como nos comentaba la compañera de Guatemala, eh, solo que acá es, existe Ministerio de Salud que atiende a la mayoría de la población, o que cual, toda persona que tenga necesidad de buscar un servicio de salud, de salud puede llegar a, ahí. Eh, y están otros que son el Instituto Salvadoreño de Seguro Social, que solamente a quienes cotizan y eh, a las personas que sean beneficiarias, y hay una cotización que se da por patronos, trabajadores y trabajadoras, y una parte estatal. Eh, están otros que es el bienestar magisterial que cubre a maestras y maestros. Eh, el el, el de, eh, hay un sistema para, para las personas que son militares, eh, y está el otro sistema que eh, tiene que ver, bueno, es parte del Ministerio de Salud, pero que es como complementario, que es el FOSALUD, que cubre una parte, digamos, los turnos que el Ministerio de Salud no cubre durante el día. Aquí hay algunos lugares donde durante la noche se puede buscar atención y lo cubre este espacio que es el FOSALUD, que es un fondo solidario de la salud, que se genera eh, sus aportes con contribuciones especiales que se realizan sobre el consumo de bebidas alcohólicas y carbonatadas. Eh, y cigarrillos. Eh, estos sistemas son, digamos, están así como, está bastante dividido el, el sistema de salud, pero el Ministerio de Salud, hablando de ese, de ese que cubre al 85% de la población, es el que desde el año 2008 ha tenido un presupuesto muy bajo, subió al año 2019 un poquito más del doble, pero eh, ahora en estos años, eh, a partir del año 2019 ha tenido un, algunos, vemos algunos cambios que es importante que los veamos. Uno es que antes se había logrado definir un plan, digamos, había un, una política nacional de salud que era conocida por la población y tenía alguna idea de por dónde se iba a ir moviendo todo el sistema, o qué se podía esperar del sistema, o qué acciones estaban realizándose para ir avanzando en cobertura, en calidad, en calidez de, del sistema, pero ahora, a partir del año junio 2019, lo primero es que no se tiene conocimiento de la política nacional de salud. Ese, ese documento fue declarado reservado y no, no, no, es, no es accesible a la población. Eh, muchos de los elementos que habían logrado avanzar con la reforma de salud que tiene que ver con, con la presión de cobertura, eh, el, la, el fortalecimiento de las capacidades para atender en el territorio a través de mayor presencia de, de personal en el territorio, ha sido eliminado, pero también ha sido eliminada las redes integradas, integrales de salud, con, o, o si no eliminadas, porque siempre siguen manteniendo el Ministerio para su coordinación, pero sí ha sido eliminada la participación social en estos espacios, y también el Ministerio ha eliminado ahora la participación de la, de la población eh, representada en el foro u otras expresiones en la formulación de políticas públicas y también se ha limitado el acceso a la Contraloría Social que había sido un avance que se había generado durante el periodo anterior. Eso permitía que la población eh, pusiera eh, denuncias, quejas o avisos sobre situaciones de mala atención y el Foro Nacional de Salud gestionaba eso ante las autoridades y permitía ir mejorando algunas situaciones que se encontraban. Eso ahora ha sido eliminado y también ha sido eliminada la participación, eh, como decíamos, de la gente en la formulación de políticas, y por lo tanto, en el seguimiento. Entonces, esos elementos ahora han generado que eh, hayan pasado muchas situaciones que se han justificado con la pandemia, por ejemplo, la disminución del de acceso a métodos de eh, anticonceptivos, la disminución también de tratamientos para enfermedades eh, crónicas, eh, mucho, muchas personas durante todo el periodo de pandemia no tuvieron acceso a sus medicamentos ni a consultas para eh, tratar su, su situación por enfermedades crónicas y ahora se han agravado y también eh, nos consta que muchas personas fallecieron por esa situación eh, el incremento también del embarazo adolescente eh, eso ha sido muy fuerte eh, también hemos tenido ahora después de que se ha salido de todo este periodo de, de cuarentena como parte del proceso de la pandemia eh, hemos encontrado un incremento en la mortalidad materna ¿no? que para el año 2019 habían fallecido 27 eh, mujeres para el año 2020 46 y en el 2021 63 entonces esos esos números que han ido en incremento representa eh, como un, es un producto de el alejamiento del Ministerio de Salud en los territorios. Eh, hay algunas otras situaciones que por ejemplo las esterilizaciones femeninas han disminuido también todo lo que tiene que ver con la prevención y atención al cáncer cérvico-uterino eh, ha habido como una, una disminución de, de, de, la, de las atenciones. Eh, el sistema de salud entonces ahora lo estamos viendo que eh, es, es eh, bastante alejado de la población porque ha fortalecido, si bien el presupuesto ha incrementado desde de cerca de 700 millones en el 2019 a 1.083 millones en el año 2021, eh, lo que vemos es que el incremento se ha eh, concentrado en la aplicación de vacunas en, en la construcción de un hospital que no se conoce el costo porque era un hospital exclusivo para la atención de personas en, en situación to, durante toda la etapa del covid eh, y eso eh, se habla de un costo aproximado de 100 millones en eso y en, en construcción y equipamiento aunque no ha habido ninguna rendición de cuentas sobre ello y la información ha sido eh, puesta en, en reserva. Eh, aparte de eso, el, lo, lo otro que, que se puede identificar en donde ha habido incremento en el presupuesto es para eh, cuestiones de tercer nivel eh, y se ha disminuido bastante eh, la, el presupuesto asignado al primer nivel de atención. Entonces, todas las cantidades, muchas, mucho del, del dinero trasladado desde el primer nivel ha sido hacia el tercer nivel y esto lo que genera es que, eh, bueno, la, la gente enferma más, eh, hay menos posibilidades de que sean atendidos en el territorio y al llegar al, a los hospitales se encuentra con el problema de que hay saturación, de que las, las citas están siendo dejadas después de seis meses y algunas personas hasta más de un año y por si son pro, procedimientos quirúrgicos eso pues agrava la condición de las personas y eh, le pone en mayor riesgo su vida. Entonces, esta, este, este desplazamiento del sistema de salud, eh, eh, la parte del Ministerio de Salud, eh, que fortalece el tercer nivel, vuelve más caro el sistema, lo vuelve menos eficiente, porque eh, en ese nivel pues es, es, es mucho más cara la atención y hace que más población se esté enfermando. Aparte de esto, tenemos una situación complicada en el país en términos de las condiciones que generan salud o no, de verdad, en la población, porque eh, hay, eh, hay una permisibilidad sobre la, eh, el tema, por ejemplo, de la del cultivo de caña de azúcar que se hace eh, de una manera que utiliza grandes cantidades de agrotóxicos y esto está contaminando los territorios, eh, contamina agua, eh, daña la vegetación en el entorno porque utilizan glifosato para, como madurante eh, además eh, se contaminan las la fuentes y, de agua y los cultivos de las personas que viven en el alrededor generando un, un incremento que se observa en las zonas de cultivo de caña bastante elevado de insuficiencia renal crónica y, y otros padecimientos eh, en, además de eso, también el, estamos atravesando una situación complicada en la, en la parte ambiental porque eh, este gobierno está priorizando el desarrollo económico sobre eh, en los territorios en donde había algún nivel de reserva eh, y ahora están dando permisos ambientales en, en cualquier lado. Eh, sobre todo en la zona costera y otras zonas que antes estaban con alguna cobertura de árboles, ahora entonces se está disminuyendo esa cobertura y generando construcciones que a su vez llevan contaminación por el mal manejo de aguas eh, negras y grises que eh, no están estableciendo con los permisos y las, las condicionantes adecuadas para que no se contamine el territorio. Eh, entonces, estas situaciones están generando bastante problema en la salud de la población, además de eh, otros que ya decíamos que se han dado como producto del de el abandono del primer nivel y eh, la concentración de, de los servicios de salud para la atención al, al COVID. Eh, esta, esto entonces es como vemos que el, el país ahora ha incrementado su presupuesto para el Ministerio de Salud y eh, la publicidad lleva ese enfoque diciendo de que hay más dinero y que se cubren eh, estándares internacionales, lo cual tampoco es cierto, eh, porque no hemos pasado el 3.8% de lo asignado para eh, el Ministerio de Salud eh, del, del PIB, del 3.8% del PIB, lo cual entonces no, no implica que estemos cubriendo esos estándares internacionales. Eh, entonces, en términos generales, podríamos decir que en El Salvador el sistema de salud no está buscando lo que desde el Foro Nacional de Salud promovemos, que es generar condiciones para que eh, se pueda hacer promoción de la salud, que se generen esas condiciones adecuadas para la vida de la gente en los territorios. Y lo que sí está haciendo es como generando condiciones para atender eh, ya de manera seguramente tardía y generando un alto costo en todo el sistema. En cuanto a medicamentos, eh, no se ha superado el desabastecimiento, se sigue con bajos niveles de, de cobertura. Eh, la, mucha, mucha de la población se, antes en, daban recetas en papel, escritas, y la población se ha ido con la receta, pero ahora están, ha incorporado un sistema electrónico que la gente ni siquiera se va con receta, entonces ahora no sabe si si necesitaba otro medicamento, simplemente le dan lo que hay y no le dicen ma, mayor, eh, no le dan más información sobre la posibilidad de adquirir algún otro medicamento. Hemos visto en los últimos años un incremento bastante fuerte en el gasto de bolsillo eh, producto de toda esta eh, mala atención que está dando el ministerio, porque eso aleja a las personas y busca la persona entonces para recuperar la salud busca eh, establecimientos privados que, aunque tenga que ser un gran esfuerzo para pagar, de alguna manera le permitan eh, recuperar el, eh, la salud en, en pronto tiempo. Entonces, básicamente, así un poco podemos hablar sobre la situación general de, del, la, del sistema de salud en el país y podríamos hablar más adelantito un poco sobre la propuesta que también como Foro Nacional de Salud manejamos. Muy bien, te agradecemos mucho, Moisés, en esta primera entrada que has dado. Hay bastantes similitudes también con lo que ha mencionado Nancy. No son, tenemos sistemas, igual que en el Perú, tenemos sistemas segmentados, subsistemas. ¿no? Eh, interesante el tema del control ciudadano y control social que mencioné antes al inicio. El tema de los determinantes o de la determinación social también será quizás un motivo de una pregunta que podamos hacer posteriormente. Vamos a continuar. Ahora estamos con eh, nuestro tercer panelista. Tenemos con nosotros a Enrique Picado, del Movimiento de Salud de los Pueblos de Nicaragua. Él es secretario del Movimiento Comunal Nicaragüense y coordinador del programa de salud comunitaria de este Movimiento Comunal Nicaragüense. Por favor, eh, Enrique, tienes igualmente eh, 20 minutos para tu exposición. Gracias. Tu micro está cerrado, Enrique. Ok, buenas, buenas noches. Buenas noches. Eh, agradezco la oportunidad y efectivamente el tema es interesante e importante desde el punto de vista de la salud para los pueblos. Eh, en el caso nuestro reconocemos como un hecho muy relevante para efectos del empoderamiento, el fortalecimiento del fortalecimiento de conocimiento, el intercambio de información e incluso este, echarle maíz a la alforja en términos de conocimiento, información y compromisos, el encuentro de abrazo y la reunión del MSP en Brasil. Creo que nos fortalece algunos elementos que hemos venido construyendo desde el Comité Regional de Promoción de la Salud en cuanto a que esta no es sencillamente la atención. En el hospital, en el centro de salud, puesto de salud, y menos aún es centrada solamente en las personas. Eh, tanto a Brasco, pero fundamentalmente el movimiento de salud de los pueblos, su encuentro en Brasil, nos generan una serie de luces, campanadas, eh, alertas, enfoques y planteamientos a nivel de compromisos en cuanto a que la salud es el líder de los derechos, es el líder de todos los derechos humanos y los derechos sociales, y hay sus razones por qué, y eso es lo gracioso, lo buenísimo, perdón, lo grandioso de este encuentro de Brasil, que fortalece estos elementos. Me parece que la resolución es una expresión concentrada de ese compromiso que hemos adquirido, eh, voy a poner un poquito en contexto eh, en el caso de nuestro país y quizás eh, ubicar un elemento y es de que si se tratara de transformar sistema de salud en Nicaragua, desde mi perspectiva y la perspectiva del movimiento comunal nicaragüense, quizás no es transformar enriquecer, es fortalecer, es mejorar sustantivamente el modelo que ya se tiene en Nicaragua. E incluso la aspiración nuestra sería de que este modelo de salud familiar y comunitario que se tiene en el país tenga mejor o más rango constitucional, de tal manera que sea inamovible desde el punto de vista de su concepto, de su filosofía, de su lógica, de su actuar o más que el actuar de su funcionabilidad. En tanto, eh, en relación a otros modelos, a otros sistemas de salud en América Latina, pues el nuestro se basa desde hace 40 años en los postulados de la atención primaria de salud, ya eso nos parece bastante. Eh, se basa, por lo tanto, en la gratuidad en Nicaragua, el, eh, el sistema de salud público, valga la redundancia, es gratuito, eh, evidentemente fragmentado desde el punto de vista del sistema público desde el ejecutivo, un sistema desde el seguro social, un sistema o una parte, un, o subsistema, perdón, desde la policía nacional que tiene su, su hospital, ya no digamos el ejército. Pero hay un elemento de fondo en cuanto a que sí eh, tenemos este modelo de salud familiar y comunitario que lo que se requiere, requiere quizás es una mejora sustantiva, eh, este, una mejor, un mejor funcionamiento, etc. Pero como sistema nos parece que este, eh, transformarlo para nosotros es bastante fuerte. Eh, mejorarlo sustantivamente sería el compromiso, es el rol de nosotros, pero quizás también transformarlo desde el punto de vista de aspectos que vimos en Abrazo, en el MSP, y es que en primer lugar también tenemos que transformar, tran, eh, transformarnos mentalmente desde el punto de vista de nuestros derechos ciudadanos. Ahí tenemos un problema, yo no sé si esto tiene que ver con la colonización del pensamiento y por lo tanto la descolonización del actual y del pensamiento, pero sí creo que también cabe el factor, el concepto de transformación del sistema. Desde el punto de vista de mejora sustantiva, aquí quiero ubicar un elemento quizás de fondo, desde el punto de vista de las luchas sociales. Me parece que eh, un reto y un planteamiento en cuanto a una lucha social debe ser alcanzable para que la gente esté satisfecha de su lucha y de su actuar. Y entonces, como decimos, tenemos que ir de a poco, de a poquito, desde el punto de vista de una estrategia y un objetivo general. Pero es bueno del movimiento social en salud particularmente que se tengan retos alcanzables, retos tocables, retos que se tocan, valga la redundancia. Por lo tanto, que a la, la gente esté satisfecha de su lucha y vea que poco a poco va alcanzando lo, eh, su derecho, lo que considera sus necesidades, sus aspiraciones. Pues entonces este modelo en Nicaragua, eh, desde el punto de vista del sistema público, desde el Ejecutivo, valga decir, el Ministerio de Salud tiene una lógica de un modelo de salud familiar y comunitario que es gratuito, basado en la comunidad, basado en la participación comunitaria, en el acercamiento directo de la atención a zonas rurales, a zonas antes bastante marginadas por gobiernos anteriores, eh, los medicamentos, en la medida de lo posible, porque no están todos los medicamentos, son gratuitos. La atención es gratuita, es decir, tenemos un sistema gratuito. Y a eso nos parece, en un país como el nuestro, que es bastante, entre comillas, porque nunca es lo suficiente. Pero en, en tanto un pueblo, un país pues que requiere esta condición de gratuidad, y que, por ejemplo, eh, hay elementos de brechas que tenemos que solventar. Por ejemplo, eh, claro que faltan medicamentos, entonces frente a eso hay que luchar. Claro que hace falta calidad y calidez, entonces frente a eso tenemos que luchar. Claro que hace falta más participación desde el punto de vista de la política pública en salud. Y entonces frente a eso tenemos que incidir y tenemos que luchar. Pero entonces... Eh, desde el punto de vista del sistema, lo, eh, es, si cabe la expresión, fragmentado. Desde el punto de vista de lo que es el Ministerio de Salud, a partir del Ejecutivo, lo que es el Seguro Social como entidad autónoma del Estado, pero también como con mucha relación y vinculada directamente al Ejecutivo. Ya decíamos, la policía y el ejército pues tienen sus, su propio subsistema. Todo ello es lo que podríamos decir el sistema público. Pero hay un asunto de un país como el nuestro, que indistintamente de que se tenga un gobierno eh, que tiene la salud como una bandera importantísima para la población, pero los estados están en las garras del mercado. Y entonces en Nicaragua este, hay un problema muy serio, cultural, y tal vez ahí también viene la descolonización eh, o la desconstrucción del actuar y del pensamiento. Y es que la gente ve la salud del punto de vista cultural, solamente en los medicamentos. Eh, en los, los medicamentos son, son la solución. Abrasco, el MSP, el Comité Regional, hemos aprendido que esta no es la solución, al contrario. No sé si es lo contrario de la solución en términos de, eh, de problema de fondo. Pero socialmente la gente ve que el medicamento es la solución. Eso hay que desconstruirlo. Y eso no es un problema del sistema público, no es, un sistema, no es un problema cultural. Y tenemos que desconstruir eso. Entonces, el mercado se aprovecha de la ignorancia, del desconocimiento, con el perdón, pero hay ignorancia en ciertos sectores de la población. Hay abuso de, de la campaña este, de medicalizar. Hay abuso del mercado en cuanto a los tipos de medicamentos que hay que vender, dónde se venden, etc. Y entonces... Eh, se quiera o no, el mercado, el Estado, casi que está en las garras del mercado en tanto este tema de salud, fundamentalmente los medicamentos. Aquí en Managua y en otras cabeceras departamentales tenemos más cuadras, que te encontrás hasta tres farmacias transnacionales en una misma cuadra y en una avenida el Chorro de Farmacia. Y, son los, y, y, y es el negocio más lucrante que hay ahorita, los medicamentos. Entonces eso es un problema serio con el que tenemos, con el que contamos, y por lo tanto, si bien este, eh, tenemos un sistema gratuito, apostamos a la calidad y la calidez, pero el mercado se impone desde el punto de vista del consumismo de los medicamentos, y entonces el gasto de bolsillo en Nicaragua es fuerte, producto de esa cultura de la automedicación que tenemos y que incluso que floreció con el tema de la pandemia. Pues bien. Por otro lado, en Nicaragua, y escuchando bien a Nancy, eh, nosotros tenemos también expresiones ancestrales, culturales, regiones. Y el sistema público de salud, de, dirigido desde el, rectoriado por el Ministerio de Salud, ubica que en las regiones autónomas del Caribe de Nicaragua, Atlán, eh, Caribe Norte, Caribe Sur, este sistema de salud eh, del Pacífico, del centro de Nicaragua, se Cuba a la costa caribe, a la costa norte de Nicaragua y costa, y costa sur. Eh, y entonces el sistema, desde de todos los puntos de vista, se adapta. Evidentemente no es una adaptación diáfana que permita que las comunidades indígenas tengan todos sus derechos, etcétera, etcétera. Pero hay, al menos hay la intención política, estructural y orgánicamente, desde el punto de vista de que el sistema nacional... Se subdivide también en el sistema de las regiones autónomas del Atlántico Norte y Sur, donde fundamentalmente hay comunidades afrodescendientes, indígenas, nativas, etcétera. Se hablan otros eh, idiomas, lenguas, otras culturas, etcétera. Pues bien, eh, en definitiva, nos encontramos frente a un modelo que desde el punto de vista del concepto de Abrasco y del MSP, nuestro planteamiento es de mejora sustantiva de fortalecer algunos aspectos que sí son un vacío, son brechas, y quizás también el concepto y el enfoque de transformarlo desde el punto de vista integral. En tanto, y ahí sí quiero ubicar un elemento, ya lo mencionaba Moisés y Nancy, eh, este, la atención está centralizada en las personas, eh, se anda detrás de la enfermedad, eh, y por lo tanto hay una... Eh, visión o actuación casi que coyunturalista frente a la epidemia o las pandemias y eso eh, hace que el Ministerio de Salud esté enfocado principalmente en el rastreo de la enfermedad, en el seguimiento de la enfermedad, en, la, en el combate a la enfermedad y no en la producción social y comunitaria de la salud aunque lo tiene como filosofía, como lógica, el modelo de salud familiar y comunitario pero las epidemias y las pandemias son tan son tan fuertes, por ejemplo, dengue, chikungunya, malaria, zika, eh, el embarazo en adolescente, etcétera, etcétera. Ubicamos eso este, más bien como una problemática de orden nacional, pero ahí, ahí, frente a eso, pues, se anda detrás. Y no en la lógica de producción social y comunitaria y colectiva de la salud, en el que incluso la, pre la prevención para mí es un componente y no el todo. Y, y tenemos una filosofía de estado y de modelo que ubica la prevención en el altar, en el altar mayor. Ahora, el MSP y el Comité Regional nos hemos aprendido, hemos, nos han enseñado que la prevención es un elemento más y que lo de fondo es la producción colectiva de la salud, desde el punto de vista de la integración de todas las determinantes, de todas las condiciones en las cuales enlace, morir y te desarrollar y todo eso tenés que tenerlo a tu mano. Pues bien, Así las cosas, en, desde el movimiento comunal impulsamos una estrategia de vigilancia comunitaria por el derecho a la salud. El movimiento comunal es artífice de este modelo, desde el punto de vista de sociedad civil, de los sectores sociales. No somos ni mucho menos Estado, pero hemos trabajado de la mano con el Estado en los 40 años, 45 años ya, 44. Y, y entonces... El movimiento comunal basa su trabajo, como lo basa también el modelo de Estado, en la participación comunitaria de la red comunitaria de salud, voluntaria, solidaria, eh, que integrada por miles de brigadistas populares de salud, por promotoras y promotores, por parteras, por Colbol. Colbol es aquel autor comunitario que lucha contra el paludismo o la malaria, eso es un fenómeno en América Latina. Desde los años 60, ese actor social lo trajo la Alianza para el Progreso, para América Latina. Esa es otra historia, pero bien, tenemos Colbol, líderes comunitarios de salud, líderes ancestrales en la costa caribe, norte y sur, y entonces eh, este, nuestro, el, el movimiento comunal es artífice de ese hecho, de, ese, de esta gesta, del concepto y del modelo de salud de Nicaragua, pero ubico desde la sociedad civil. Entonces nosotros eh, históricamente hemos promovido la salud desde el punto de vista no de la atención, de lo curativo, sino que de la prevención de la producción comunitaria de la salud, desde la red comunitaria, desde el voluntariado, desde la comunidad organizada, desde este, la casa base, desde la gente o los grupos de interés a nivel comunitario, eso nos parece un capital fundamental en Nicaragua. Históricamente, hemos sido, así como brazo izquierdo y también brazo derecho de los, del Ministerio de Salud en todos los gobiernos, generando este modelo social que se ha instaurado, instaurado en 44 años. Y que este gobierno actual del 2007 para acá lo, lo, lo fortalece, quizás lo consolida desde el punto de vista de filosofía, de lógica, de modelo, porque gobiernos anteriores eran distintos. La salud estaba semi-privatizada en, digamos, tres gobiernos liberoconservadores anteriores. Entonces, el movimiento comunal, en general, ha venido participando eh, en la lógica que hemos dicho. Pero recientemente, de tres años para acá, hemos construido una estrategia de vigilancia comunitaria por el derecho a la salud. Reitero, históricamente hemos promovido, hemos sido ese brazo fundamental del punto de vista social comunitario del Estado, del Ministerio de Salud, en función de que la salud es responsabilidad de todas y de todos, no es del ministerio. Pero entonces, eh, hemos sido de alguna manera, si me permiten la expresión, un poco peyorativa, colaboracionista, eh, nos han ubicado, eh, hemos sido utilitarios desde el punto de vista de que el, el, los ministerios de salud distintos nos han utilizado desde el punto de vista de mano de obra social, comunitaria, para extender aquellas cosas que el ministerio no puede hacer. Y toda esa lógica que de, de alguna manera afectan una efectiva participación. Entonces, en tres años para acá, hemos construido esta estrategia de vigilancia comunitaria por el derecho a la salud, le, llamó, le llamamos así porque este, ubicando el contexto en Nicaragua, pues es como difícil hablar de contraloría social, de auditoría social, de incidencia ciudadana, esas, esos conceptos de enfoque están como limitados en Nicaragua, pero vigilancia comunitaria por el derecho a la salud, que no es la vigilancia epidemiológica, y aquí estamos hablando personas, compañeros, que de alguna manera ubicamos esto, conocemos esto, es nada más ni nada menos que contraloría social, que auditoría social. Nosotros intercambiamos experiencias con El Salvador hace unos cuatro años. Nos sirvió de mucho. Construimos nuestra estrategia. Hoy día tenemos en unos seis municipios, en, en la lógica de esta estrategia, que es participación efectiva en función de mi derecho, por mi calidad, por mi calidez, por los medicamentos, por una mejor atención, por un mejor puesto de salud, por el acercamiento del centro de salud a mi comunidad, etc. Toda esa lógica. Eh, tenemos la instalación de buzones en unos seis municipios del país, tenemos unos ocho buzones, estamos prácticamente desde el punto de vista relativo, relativo y en los tiempos iniciando, comenzando, y, y han tenido efectividad estos buzones a nivel de distintos municipios del país, en el que en la comunidad eh, organizamos un equipo en, el, en la comunidad donde se instaló el buzón, la, el, la llave del buzón la tiene la líder de la comunidad mes a mes abrimos el buzón en conjunto con las autoridades locales de salud, ahí salen el poco papelito, ahí salen las quejas, las sugerencias, pero también salen reconocimientos, aportes, sugerencias de cómo mejorar la atención, Es decir, hay de todo, hay de cal y hay, hay de arena, desde el punto de vista de la gestión en salud, y tenemos resultados concretos, por ejemplo en jinotega en un departamento en el país trasladó un centro de salud de un lugar para otro porque la queja fue bastante en cuanto a que ahí no servía el local. Eh, entonces tenemos mejoras concretas, es decir, por eso digo yo que una lucha social tiene que ser de a poquito, que la gente vea sus resultados y por lo tanto vaya, increciendo, vaya creciendo la lucha hasta lograr transformaciones mentales, estructurales y, por qué no, de sistemas de salud. Entonces tenemos esta experiencia, también este, nuestra estrategia de vigilancia comunitaria recoge encuestas, recoge observación, recoge información administrativa, recoge este, grupos focales a nivel comunitario. Yo les mandé a todos ustedes este documento que es la base conceptual práctica y que lo estamos llevando a cabo pues, a nivel del país. Yo quiero eh, decirles de que está teniendo bastante efecto. Eh, igualmente compartirle de que no es fácil en Nicaragua, en nuestro país, tener este tipo de roles en cuanto a incidencia, contraloría, vigilancia, en tanto ningún Estado, por muy eh, progresista, popular, lo que sea, yo creo que por naturaleza, a nadie le gusta que lo controlen, por naturaleza, entre comillas. Y, pero hemos logrado que autoridades locales de salud, incluso departamentales, eh, nos acepten esta estrategia y pongamos de manera conjunta los buzones. Eso en el país es un gran logro. Eh, o que hagamos una encuesta a nivel local y compartamos la encuesta. Eso en Nicaragua es un gran logro por, por el contexto que ustedes de alguna forma conocen y que hay cosas que son bastante complicadas. Termino diciéndole... De que esta estrategia de vigilancia comunitaria, veeduría social, auditoría social, como se llame, es un camino idóneo para que mental y estructuralmente, desde nuestras comunidades y municipios y nuestros países, continuemos una ruta por transformación de sistemas de vida, sistemas integrales, sistemas que no, que no pongan en el centro a las personas, sino que la vida, la naturaleza, el planeta, la humanidad y por lo tanto también todos los derechos. Entonces esta vía de vigilancia, veeduría, contraloría, es una, una, un camino idóneo para esta lucha de nuestras comunidades, nuestros municipios, países y por qué no en América Latina por la transformación estructural y mental de los sistemas que ahora tenemos. Es todo y muchas gracias. A la orden para cualquier pregunta. Muy amable, estimado Enrique, Enrique Picado de Nicaragua. Eh, hemos tenido las primeras rondas, las primeras participaciones de nuestros invitados, tanto de Nancy Bach, de Moisés García y de Enrique Picado, y justamente eh, quisiéramos eh, hacer ciertos planteos que permitan luego, en una suerte de segunda ronda, una réplica de cada uno de nuestros invitados, eh, ciertos temas que se asemejan a lo de Perú, el tema de la segmentación, el tema del de financiamiento, ¿no? el tema de este tema del mercado de la salud, eh, aspectos que tienen que ver con eh, los recursos humanos, eh. algo que también es interesante, lo que no existe en el Perú es el tema del rol del municipio, no, se plantea y se menciona el municipio. Quizás sobre eso también sería interesante un desarrollo un poquito más extenso que nos permita identificar, por ejemplo, en caso de Perú, qué rol cumple el gobierno local, el gobierno municipal distrital o el gobierno municipal provincial. Porque acá tenemos cuatro niveles, digamos, de gobierno, ¿no? el nacional, el regional, que son los departamentos, en algunos lugares le llamamos provincias o estados, ¿no? y eh, el regional, y después decía, los gobiernos locales, ¿no? el provincial y el distrital. Y ahí el rol de los gobiernos locales es, es cero. Pues, ¿no? Los regionales con las justas se involucran porque sí reciben el presupuesto del sector ¿no? en el tema de salud. Eh, el tema que nos convocó en Brasil, ¿no? en el encuentro del Movimiento por la Salud de los Pueblos, Latinoamérica podríamos llamar, ¿no? con 12 países ahí representados, nos planteaba el tema de la transformación y la decolonización, es decir, porque se comprendía, se comprende, de que nuestros sistemas de salud están construidos sobre paradigmas colonizadores, que generan depend dependencia, que generan pérdida de soberanía. El caso que los mismos compañeros están, han estado mencionando, ¿no? el tema del de uso, el uso de medicamentos, el tema del uso de tecnologías, y el tema de los modelos de atención occidentales, lo han reiterado varias veces. Eh, yo quisiera solo leer un uno de los tantos párrafos de la declaración política ¿no? y donde ahí eh, se plantea, eh, dice, ¿no? en este encuentro fruto de los compartir y sentipensares hemos definido y nos hemos comprometido a seguir luchando por la construcción de sistemas de salud que se fundamenten en la soberanía y solidaridad la emancipación y la participación y el poder popular, el espíritu comunitario y ancestral, la interseccionalidad, la desmedicalización, la humanización, la territorialidad y la democratización. Entonces, solamente para mencionar con una frase, todo eso pudiera ser parte de los componentes fundamentales de nuevos paradigmas, ¿no? o espacios, digamos, de debate y discusión eh, que nos permita aperturar nuevas maneras de comprender qué es la salud ¿no? y cómo debe ser un sistema de salud. Eh, y a partir de eso, entonces, hago ciertas preguntas para nuestros invitados. A Nancy yo le plantearía eh, cómo observa, ¿no? habiendo dos sistemas, porque así lo ha planteado, ¿no? Eh, ¿Cómo así conviven? ¿En cuánto conviven y en cuánto no se vinculan? Digamos, ¿Cómo ¿cuánta autonomía pueden tener, especialmente cuánta autonomía tiene ese sistema de salud ancestral que ha mencionado de la población esmaya? Eh, preguntaría además, ¿cómo se financian? No? Si existe una suerte o relativa autonomía, ¿cómo se financian? Eh, y también cómo se desarrollan, los, o sea, cómo se desarrollan o cómo se reproducen, cómo se incrementan o cómo se fortalecen los recursos humanos de ese sistema de salud ancestral. ¿No? Eh, nosotros tenemos en el Perú, digamos, poblaciones indígenas ancestrales, especialmente andinas y amazónicas, eh, y también, también poblaciones indígenas, incluso en la costa, básicamente en zonas rurales. Y obviamente toda la migración hacia las urbes de esas mismas poblaciones, pero que van perdiendo sus características, aunque también mantienen eh, ciertos elementos para una suerte de resistencia o de sobrevivir ante un sistema occidental, ¿no? eh, mercantil y privatizado. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se ve eso, estimada Nancy, ahí? Eh, interesante lo que mencionó sobre el tema de la vida en plenitud. ¿no? Nosotros en el Perú, y creo que en otros países también, Mencionamos el tema del suma causa o el buen vivir, ¿no? Que es parte de, ese, de esa salud integral que nosotros debemos tener. Eh, y el tema de la vigilancia, como mencioné, ¿no? En los establecimientos de los municipios. A Moisés le mencioné hace un momento también el tema del control ciudadano y la contraloría social. Eh, igual el tema de los subsistemas, pero sí me gustaría, él mencionó en la parte final el tema de la política nacional de salud. ¿No? Tenemos un eh, sistema de salud, o quizás varios subsistemas, pero ¿cómo así entonces se desarrolla una política nacional? O ocurre, como en muchos países, en el caso del Perú, que existen políticas nacionales sobre diferentes líneas, ejes o temas, pero que al final son letra muerta, son solamente la norma que tienen poco desarrollo en términos de la aplicación o de la operacionalidad de esa norma y obviamente también tienen poco presupuesto. Entonces, finalmente, la política nacional de salud o sus componentes ¿no? que, que pudieran tener quedan eh, inertes. ¿no? Puede haber mucha voluntad o mucho rollo, como se dice, dice por acá, ¿no? mucha demagogia en la letra de la política, pero al final no se aplica eh, o se aplica en poco. Y en el caso de Nicaragua, le preguntaríamos a Enrique, igual extendiendo los conceptos que consideren cada uno de ustedes, ¿no? Eh, mencionó, no se trata de transformar, se trata de fortalecer. Porque considero, ¿no? es lo que he entendido, que es lo que ha explicado Enrique, que es que el sistema que tienen en Nicaragua es un sistema que se puede defender que hay que defenderlo y hay que seguir desarrollándolo, hay que seguir eh, fortaleciéndolo, hay que seguir transformándolo, pero en sentido proactivo de que está teniéndose buenas, buenos resultados con el que tienen vigente. Eh, interesante el concepto ¿no? eh, de, de que el Estado, o sea, a pesar de todas las dinámicas del sistema de salud nicaragüense, menciona que el Estado, a pesar de todo eso, el Estado está en manos del mercado. Y eso es muy común. Todos nuestros estados, de todos los gobiernos, incluso progresistas, hemos visto en el transcurso de estos 20 últimos años, para poner solamente un coto temporal, hemos visto cómo a pesar de ser gobiernos de izquierda, gobiernos progresistas, han tenido sus conductas eh, económicas dentro de los cánones y planteos principales por ejemplo, del neoliberalismo o simplemente del mercado, a una suerte de dependencia o de mantenimiento de dependencia o pérdida de soberanía en ciertos ejes fundamentales para el mercado global, ¿no? que son básicamente la economía. Y al quedar la salud dentro de esa economía, esa salud mercantilizada, esos sistemas de salud privatizándose, no queda entonces, ¿qué? En relación al sistema de salud de Nicaragua y en general de todos nuestros países. El, ha hablado del costo de bolsillo, ha hablado de la cultura de la gente en el tema, eh, su sentido común, ¿no? vincula salud a, a enfermedad, a pérdida de la salud, o la salud como pérdida de esta y se pasa a la enfermedad, e inmediatamente compra de medicamentos. ¿no? Una, una, una lógica cartesiana, lineal, simple, ¿no? me enfermo, compro medicamentos y el gasto de bolsillo ahí se incrementa. Eh, y también nos habló de las expresiones ancestrales en ciertas zonas del Caribe, del Atlántico, ¿no? norte y sur, mencionó, ¿no? en, en Nicaragua. Temas muy interesantes, yo los, eh, les planteo en todo caso un desarrollo más amplio de esto, y una última para los tres también. Hemos hablado de transformación del sistema de salud, de la decolonización de estos sistemas de salud. ¿Qué elementos de eso, qué elementos de transformación o de fortalecimiento, en el caso de Enrique, en los sistemas nacionales respectivos, se tienen? ¿Cómo, cómo podemos identificar que eso se tiene o que se puede estar avanzando sobre esa transformación? ¿O qué, también, o qué elementos también tenemos en función de cómo estamos actuando para decolonizar ¿no? nuestros sistemas nacionales de salud? Bien, ahora pasaríamos a esta segunda ronda en la cual le pediría igual en el mismo orden ¿no? a Nancy podamos utilizar entre ocho o diez minutos para esta segunda ronda, por favor. Tu tiempo, estimada Nancy. Gracias. Muy bien, gracias por las preguntas. Eh, los pueblos indígenas hemos buscado y seguimos buscando autonomía, por lo tanto también nuestro sistema de salud es autónomo, o sea, no es sostenido por gobierno, no tiene ninguna fuente de financiamiento. Eh, el, es un trabajo muy puro que se hace desde las comunidades. Lo que se busca es que, que el Estado de Guatemala lo respete, lo reconozca eh, lo, y que valorice el sistema de salud. No, que, no estamos buscando... Eh, que nosotros formemos parte de un subsistema de salud y que, y que nuestro sistema esté por debajo del sistema de salud eh, occidental. No, no es eso lo que buscamos. Nosotros, eh, el sistema de salud tiene autonomía y, y vamos a continuar eh, luchando por esa autonomía. Eh, sin embargo, eh, en el caso de las comadronas en Guatemala, este, hay una política nacional de comadronas digamos se han dado pasos se han dado algunos pasos eh, para reconocer este, este otro sistema y, y se ha avanzado más en cuanto al trabajo que hacen las comadronas sin embargo este, también hay condicionantes desde el sistema de salud en cuanto al registro el, el ministerio de salud tiene un control y un registro sobre la cantidad de comadronas que hay en Guatemala y sobre la cantidad de partos que ellas atienden. Entonces, el, el Ministerio de Salud le ha dado un carnet a las comadronas acá en Guatemala y a, y a, a través de ahí, digamos, ellas son controladas también. Por eso es de que no, no es que queremos estar bajo el paraguas de este sistema, porque al, al, al ellos eh, eh, crear o a... a sistemas de control digamos a, eh, ellos son quienes autorizan eh, carnet a las comadronas bajo el supuesto de querer reducir la, la mortalidad materna y neonatal eh, sin embargo lo que hace es, es un control de cuántas comadronas hay, de cuántos partos atiende y también les obliga a ir a una capacitación mensual digamos eh, en, el, en los servicios que salud cercano a ellos eh, uno de los Pasos también que se ha dado, que se ha logrado, es que a través de la Política Nacional de Comadronas, el cual desde su inicio también a sexta estuvo involucrado en impulsar esta Política Nacional de Comadronas, pero con la intención de que nuestro sistema de salud sea respetado, sea valorizado, y también haya una, una buena coordinación de los dos sistemas y hay, hay un buen relacionamiento de las comadronas con el personal de salud eh, de, del ministerio, porque tenemos muchos casos de discriminación hacia las comadronas y muchos casos eh, de rechazo a ellas y de culpabilizarlas eh, de las muertes maternas en, en Guatemala. Entonces, con esa intención es que se, se impulsó la política, tenemos ahora una, ahora una política nacional de comadronas, y lo otro que se ha logrado como parte de la política, como un compromiso de la política, es un incentivo económico hacia las comadronas, el cual se logró apenas entre el año pasado y este año. Este año se le entregó a las comadronas un incentivo económico eh, como este es un incentivo por por todo el aporte que las comadronas hacen en la atención de del parto y en la atención de las mujeres. Sin embargo, solo quedó como un acuerdo gubernativo y, y únicamente quedó establecido darles un único incentivo. Ahora todo el movimiento de comadronas está a, haciendo un fuerte trabajo para que eso quede institucionalizado en el en el presupuesto nacional eh, a las comadronas se les uh, controla a través de un carnet y se les elimina y se les quita el carnet cuando, un, cuando el, el personal de servicios de salud así lo decide eh, y, no, y por toda la labor que ellas hacen, no se les da digamos, ellas no tienen ningún honorario ningún salario, pero solo a manera de tener un incentivo es que se, se logró esto, sin embargo no es algo que, que haya quedado permanente por lo tanto, se ha también eh, propuesto un anteproyecto de ley de dignificación de las abuelas comadronas. Entonces, digamos, eh, hay una hay una separación y hay a la vez eh, y a la vez está tratando de, de que haya un buen relacionamiento de los dos sistemas. Porque eh, hablo mayor fuertemente de las comadronas porque ellas son las que más sufren eh, a diario la discriminación por parte del Ministerio de Salud porque a diario ellas tienen partos, a diario ellas refieren pacientes a los servicios de salud, a los centros de salud, a los hospitales, a diario están refiriendo pacientes. Entonces eh, ellas son quienes más eh, eh, sufren esta discriminación diariamente es por eso que buscamos a la vez una coordinación, lo que buscamos es una coordinación y un respeto del sistema de salud occidental al, a las, al personal del sistema de salud ancestral, en este caso comadronas, terapeutas, promotores. Cuando una paciente llega al, al hospital, le pregunta si la comadrona le dio una, una, una planta medicinal, se le dio un té, cómo fue el tratamiento. Si hay una muerte materna en una comunidad y y además, tuvo atención una comadrona, la culpabilizan a ella por la, por la muerte materna. Entonces, eh, es por ello que lo que buscamos es el respeto a los temas rec el reconocimiento de la labor de las abuelas comadronas. Eh, ¿Cómo se sostienen Es otra de las preguntas. Eh, como decía, la, las comadronas, los promotores, eh, los terapeutas, no tienen un honorario o un salario que, que sea reconocido o que se ha dado por parte del de Ministerio de Salud. Ellos, eh, pues, su, su labor es a través de una vocación, es un servicio social y las, las, sus pacientes eh, nada más les dan un aporte, le dan un aporte económico eh, muy bajo en, en, como en agradecimiento. Eh, no pueden, eh, eh, tampoco las comadronas, por ejemplo, no pueden cobrar una cuota este, fija, no pueden fijar una cuota de cobro, porque la muchas veces a las mujeres que atienden no tienen ningún recurso, son de extrema pobreza, a la mayoría de personas que atienden son de, escas, de, de escasos recursos, son personas muy vulnerables y la mayoría de extrema pobreza, entonces nada más es un eh, es un un apoyo que se les da por el trabajo que hacen y todavía existen muchos casos, en muchas comunidades que les pagan con, eh, con por ejemplo, eh, es como un tipo de intercambio, les pagan con maíz, con frijol o con alguna gallina, verdad algún pato, algo que, que ellos tienen. Eh, no, no, no, no siempre es un recurso económico. Al igual a los, a los terapeutas también lo que hacen es... Darle un apoyo económico, como lo digo, es muy bajo. Entonces, ellos, la, todas estas personas, eh, hacen su labor en la comunidad, atienden eh, la salud de la comunidad, pero también este, se sostienen de otra forma. O sea, son agricultores también. Eh, las comadronas en el día, por ejemplo, son tejedoras eh, o tienen eh, otros, otras uh, actividades para poder eh, sostener su, su economía que en su mayoría, pues también son, son de muy escasos recursos. Una comadrona este, para trasladarse de una casa a otro de una comunidad a otra, a otra lo hace muchas veces eh, a pie, ¿verdad? Porque no cuentan con el recurso. Eh, pero, eh, digamos, el conocimiento es trasladado de, de manera oral eh, y a través de la enseñanza en la práctica, las uh, comadronas, por ejemplo, las que ya son muy mayores y ya no pueden atender partos, ellas son abuelas maestras, así les llamamos, porque entonces se, se, se dedican, ya no se dedican a atender partos porque ya no, su edad ya no les permite, ya no puede. Sin embargo, sí se dedican a trasladar los conocimientos y a formar nuevas comadronas. Y esto sucede también con los terapeutas. Hay muy ancianos eh, que que ya no pueden atender pero pero son personas inquietas que no no se quieren quedar en, en casa nada más sino también hacen lo mismo forman eh, crean grupos para formar y trasladar los conocimientos entonces es así como se va eh, adquiriendo y se va dando el legado verdad que es desde los abuelos y las abuelas eh, a las nuevas generaciones es de esa forma que, que se realiza eh, entonces, eh, lo que buscamos en esa transformación es que nuestro sistema sea reconocido, sea autónomo y es autónomo, digamos. Eh, no, Más bien es rechazado lo que el Ministerio de Salud eh, quiere hacer muchas veces es aniquilar a nuestro sistema de salud, quiere eliminar a las comadronas, este, quisiera eliminar a los, a los terapeutas pero por otro lado estas personas aportan muchísimo también a la economía de nuestro país porque si no estuvieran las comadronas y los terapeutas eh, digamos la salud de todas maneras no el sistema de salud eh, estatal no es suficiente no es capaz de atender toda la salud y no es capaz de llegar hasta los rincones de nuestro país entonces es muy contradictorio porque lo vimos uh, actualmente en la pandemia todas las personas acudieron primero al sistema de salud eh, ancestral, se trataron en la enfermedad en base a plantas medicinales, las mujeres acudieron mayormente a la atención en, de, por parte de comadronas y, y además ahora en esta pandemia, tengo también un ejemplo, nosotros aquí en, con el área de salud tenemos muy buena coordinación y parte de, de una estrategia para vacunar a la población Ahora, en tiempo de COVID, cuando ya salió la vacuna, la población no aceptaba la vacuna, la población desconfía de, de, de la, del Ministerio de Salud, del personal del Ministerio. Además, había muchos mitos y entonces la, la vacuna fue rechazada en población indígena y en población rural. Entonces, como parte de, de una estrategia que, que impulsó el área de salud aquí en, en, en, en por lo menos en el departamento donde yo estoy, es de que hizo un trabajo coordinado con ASEXA para que a través de las comadronas y los promotores de salud se pudiera sensibilizar a la población para aceptar la vacuna. Y fue así como se logró los indicadores de vacunación acá en esta, en esta región. Eh, entonces, eh, ellos, eh, como yo lo decía, rechazan todo, toda esta práctica, pero cuando la necesitan, también buscan a las comadronas y buscan a los promotores. Hoy en día, justamente la semana pasada, tuve una reunión con el área de salud porque quieren que les apoyemos a hacer una campaña porque los, todos los, la atención de, en los servicios de salud, eh, digamos, no han alcanzado tampoco los indicadores de atención porque desde la pandemia la población dejó de ir al servicio de salud. Entonces no están llegando a sus metas de atención eh, de todo lo que es el tema de la salud reproductiva. Entonces eh, nos han pedido que hagamos una campaña para que volvamos a promocionar los servicios y que ellos puedan tener, alcanzar sus metas de, de, de usuarias y usuarios. Entonces ahí vemos eh, que... Que el sistema de salud, como él decía, el tiene muchas dificultades y, y pues no, tampoco es uh, tan funcional, ¿verdad? Eh, creo que, espero haya respondido a las preguntas. Eso sí, estimada sí, es Nancy, es el... te agradecemos mucho el tiempo que, a mí, que nos has brindado. Vamos a continuar ahora con la, igualmente con la segunda parte de la, de la participación de Moisés García. Él representa El Salvador. Estimado Moisés, igualmente ocho o diez minutos para tu participación. Muy amable. Muy bien. Eh, Luis, bueno, respecto a la Contraloría Social, en cuanto a la experiencia del Foro Nacional de Salud, ha sido algo que durante eh, el periodo de la reforma de salud, entre 2009 y 2019, se lograron generar la, digamos, políticas públicas que permitieran al país avanzar en ese tema. Eh, durante ese periodo se, se avanzó eh, en la creación eh, en el país de una ley que era la ley de acceso a la información pública y también algunas políticas que permitían desde el órgano ejecutivo avanzar en eh, la participación social y con un énfasis en Contraloría Social. Eh, eso entonces se adopta también dentro del Ministerio de Salud y eh, se, se generan las condiciones para que el Foro Nacional de Salud pueda eh, realizar acciones de Contraloría desde el nivel territorial hasta eh, el nivel ministerial, o sea, digamos ya de, de las autoridades con participación en espacios donde se discute y donde se analizan problemas, se toman acuerdos y se les da seguimiento en todos esos niveles. Sin embargo, como decíamos, este es una, eh, un avance que ahora eh, y esta nueva administración ah, prácticamente lo ha eliminado. Y entonces ahora el Foro Nacional de, de Salud sigue trabajando, eh, sigue realizando las acciones territoriales y, y en, en, en los temas especializados como salud sexual y reproductiva, medicamentos, la parte ambiental o violencia contra la, la mujer y la niñez. Y eh, estas acciones permiten que siga habiendo una, una auditoría ciudadana, digamos una contraloría sobre cómo funciona eh, el ministerio, pero también el de salud, pero también... Otras, otros que están relacionados con esas temáticas en el país. Eh, sin embargo, lo que se ha eliminado ahora son como los canales de comunicación que permitían uh, discutir las problemáticas identificadas y eh, generar condiciones para que se solucionaran. Entonces, ahora ahí, ahí viene lo otro que decíamos, que es donde eh, el país no tiene, o oh, aparentemente sí tiene, una política nacional de salud pero la práctica ha sido que en los últimos años lo que hemos visto es que hay una figura presidencial que eh, promueve algunos programas, que son algunos programas insignia, así como fue la atención al COVID y la creación de un hospital eh, de tercer nivel, digamos, como un hospital especializado para esto, eh, en donde se invierte muchos recursos. Ahora también hay un programa que es manejado por la primera dama, que es o la esposa del presidente, que eh, le han llamado una ley eh, nacer con cariño, que tiene que ver con todo el proceso de, de embarazo y, y, y parto. Sin embargo, esta ley hemos analizado que tiene muchas deficiencias, porque eh, genera como una, tiene un enfoque como que la mujer es importante, porque es madre y no porque puede ser madre y no porque la mujer eh, tiene derechos y tiene o debe tener las posibilidades de eh, generarse, generarse eh, condiciones para un desarrollo integral eh, en, en todos los aspectos de la vida independientemente eh, sea madre o no, pero esta ley tiene un poco ese enfoque y hay otra ley que es crecer con, hay eh, crecer juntos que es como para el, la parte del eh, del crecimiento de, de esos niños y niñas que van naciendo y genera una cantidad de recursos bastante grandes que se le asignan a eso. Entonces, ya uno no conoces no se conoce exactamente en el país cómo es toda la... la hacia dónde está dirigida la, la visión ¿verdad? de cómo desarrollar el sistema. Entonces, van saliendo cada vez cosas diferentes. ¿verdad? Cada uno de los sistemas han ido teniendo algunas modificaciones, que eh, lamentablemente no se puede saber que hay un rumbo definido, un rumbo claro. Y ante eso, entonces, nosotros como Foro Nacional de Salud, eh, hemos estado trabajando propuestas que coinciden con todo lo que impulsa el movimiento por la salud de los pueblos, en donde eh, se, eh, se, se debería o se debe luchar porque haya un sistema que sea único, ¿verdad? porque esta, esta dispersión genera que en un subsistema hayan más recursos asignados y en otro subsistema hayan menos fondos y atienda a más personas. El que tiene más dinero atiende eh, a pocas personas y por lo tanto el per cápita es mucho mayor. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Hay también como una voracidad de, de parte de los prestadores de servicios o quienes venden medicamentos por vender medic más medicamentos o más tecnología. Y eso hace que, aunque hayan más recursos, de todas maneras, eh, tampoco sirva para eh, mejorar la, la calidad eh, de la atención a la población. Lo otro es que eh, se busca que haya un sistema que eh, tenga, que sea financiado desde los fondos públicos generales, o sea, de impuestos generales, y que por lo tanto nosotros luchamos para que haya una reforma fiscal que permita generarle eh, recursos a este sistema, eh, pero recursos desde impuestos generales, ¿no? porque eh, corremos el riesgo de que algunos de los sistemas, por ejemplo, eh, como es el Fondo Solidario de Salud, de Fosalud, eh, está financiado por, eh, algún, por eh, digamos, ingresos que vienen desde el consumo de cerveza, alcohol, eh, bebidas carbonatadas y cigarrillo y por lo tanto, pues para que ese sistema tenga fondos suficientes hay que incrementar el consumo, y lo, lo que queremos trabajar es algo que sea contrario a eso. Lo otro es que estos sistemas deben de ser con amplia participación social en donde la población pueda eh, poner sus, eh, su, sus necesidades y exponerlas y que esa eh, participe también en el proceso de eh, generación de la política pública, que sean eh, políticas públicas saludables, o sea, que se produzca salud desde la generación de esa política, con la creación de leyes eh, pero estamos ante la amenaza por ejemplo en este momento de que una ley para prohibir la minería que se hizo allá hace ya algunos años eh, allá por el 2014, ahora está en la, con la amenaza de que se permita o se elimine esa ley y permita la minería metálica y eso generaría un grave daño a la salud porque contaminaría agua, el agua, mucha agua de, de, de una zona muy grande en el país, casi todo el país y también también eh, el suelo de esas zonas, entonces eh, ante eso pensamos que las políticas deben de eh, ir eh, a generar condiciones para que se mejore la, la posibilidad de tener salud desde el territorio y que se vinculen tanto las instancias públicas como privadas y la población en general en, en la creación de, esa, de esos mecanismos o, o acciones o condiciones para que pueda haber una mejor salud eh, o, o sea, salud adecuada para la población y eso implica también que en el territorio pues se tienen que realizar acciones que permitan mantenerla pero también este sistema debe de trabajar porque haya una amplia participación social que permita exigir la rendición de cuentas de parte de las autoridades que permita exigir la transparencia y que al final podamos avanzar a que bueno, tengamos un sistema en donde haya la gratuidad, gratuidad, pero en el sentido de que no le cobre a la persona y se le vuelva una barrera al momento que ingresa o que busca un servicio. Eh, pero en este momento, eh, como decíamos, hay un alto gasto de bolsillo en el país y eso genera unas condiciones de inequidad, ¿verdad? Porque eh, algunas personas podrán pagar eso, pero otras no y entonces eh, se compromete la, la, la vida de las personas, ¿verdad? Eh, lo otro es que este, este sistema debe ser también tener un enfoque intersectorial que permita esa discusión de los diferentes eh, puntos de vista y diferentes uh, acciones que se realizan en el territorio y que pueda haber una respuesta como más amplia ante los diferentes problemas de salud que enfrenta la población, pero sobre todo que podamos ser capaces de generar eh, un país con eh, mejores... Eh, condiciones para que se desarrolle la vida. Entonces, ante eso, pensamos que es importante que se fortalezca la, la organización de los servicios y que eso funcionen en las redes como, como estaba previsto, que tienen que ver con que en esas redes también haya participación y que haya monitoreo de cómo está funcionando desde, desde la población y que eso entonces permita mejorar la la ejecución del gasto, pero también mejorar la toma de decisiones. Eh, nosotros hablamos de una participación significante, que no es solamente eh, llegar a ver qué es lo que ya hicieron, sino que también la población organizada se pueda eh, incorporar en el proceso de toma de decisión y también pueda verificar cómo se desarrolla la, las acciones. Eh, en cuanto al al a los elementos de transformación que, bueno, que, que tienen nuestros sistemas, eh, el sistema de salud de El Salvador, eh, tenemos que decirlo, es, es totalmente uh, occidental, ¿verdad? No considera las prácticas ancestrales, aunque hay alguna normativa por ahí que en algún momento se generó, eso está solo escrito, porque por ejemplo, a las comadronas que llaman en Guatemala o parteras que se les dice acá en El Salvador, a ellas el sistema les ha eliminado la, la posibilidad que ellas eh, participen en, en, en todo el proceso porque ellas no participan solo en el parto, sino que en todo el proceso de acompañamiento a una mujer incluso desde antes del embarazo. Eh, pero eso acá ha sido prácticamente prohibido y se limita a que las mujeres que tienen lo, estos conocimientos únicamente hagan alguna asesoría, algún acompañamiento, pero eh, bastante limitado. Y eh, eh, tenemos una, un sistema bastante medicalizado que como foro también trabajamos porque eh, se avance en el conocimiento sobre el uso racional de los medicamentos y que también la población conozca todo lo que implica esta mafia, digamos, que, que hay alrededor de los medicamentos y las tecnologías médicas. Entonces hay muchos elementos ahí con los que estamos luchando y que el Foro Nacional de Salud está buscando hacer desde el territorio esa eh, eh, intervención de la población para que reconozca las situaciones que dañan la salud, pero que también reconozca en la creación de políticas públicas, políticas que dañan la salud y que generan enfermedad. Entonces, de manera general, eh, coincidimos plenamente con lo planteado en el en el, por el movimiento para la salud de los pueblos en cuanto a que debemos avanzar a la transformación de estos sistemas de salud que, y que permitan ser esa, esos generadores de, de salud, de vida, no solo para los humanos sino eh, la vida en general en, en, en el planeta ¿no? un poco por ahí Luis muy bien, te agradecemos infinitamente estimado Moisés ahora vamos a darle el pase a Enrique Enrique igualmente tiene ocho a diez minutos para su participación, pero quisiera compartir un afiche que él nos dio, donde, estimado Enrique. ¿Estamos por ahí? Tu micro. Okay. ok, lo presento tu afiche para que nos puedas también explicar qué es este movimiento comunal nicaragüense. Ahí lo vemos. Ahí está en todas las pantallas de todos los que nos están siguiendo. Tu tiempo, Enrique. Okay. Gracias. Okay. Bien, este, muchas gracias nuevamente. Quiero anotar dos cosas de la exposición anterior que tienen que ver a lo mejor con la pregunta que hace escucho en cuanto a cómo se expresa este, este modelo, este sistema que requiere desde la perspectiva de nosotros eh, mejora sustantiva, cambio sustantivo, avance sustantivo. Y es que, por ejemplo, en Nicaragua ahora hay una dependencia institucional desde el punto de vista del Ministerio de Salud, que son institutos de medicina natural, eh, que tiene, ha construido infraestructura poderosa, buenísima desde el punto de vista de la atención, la, las condiciones, pero también se ha capacitado personal médico que hace seis, cinco años te recetaba los medicamentos para las enfermedades crónicas y hoy ese mismo médico que fue capacitado te manda a que no uses medicamentos sino que hagas ejercicio, que tomes este té que tomes estas, eh, este tipo de, de medicina natural compuestos, etcétera, pero fundamentalmente hay una vinculación entre medicina natural y ejercicios terapéuticos y eso es novedoso desde el punto de vista de la integración a lo mejor de varios subsistemas occidental, tradicional. Y el otro elemento que quiero ubicar como parte de lo anterior y pudiera ser un elemento de avance es de que el país cuenta con un mapa de salud. Yo le digo cuando he estado en las actividades como el mapa de las enfermedades, pero vos, desde el punto de vista virtual, digital, cualquier dirigente comunal aprieta un botón Aprieta su departamento, su municipio, su barrio, su comunidad, y ahí está identificado cuál es la problemática en salud de esa comunidad. Claro, es un, un asunto en proceso, pero es un avance, me parece. Esos dos elementos. Luego, eh, sí, pues, reitero, contamos con un modelo de salud familiar y comunitario que se llama MOSAC, Modelo de Salud Familiar y Comunitario, que tiene como fundamentos la Ley General de Salud que nos dicen de que va a ser así como reformada, pero en general tenemos una ley general de salud y tenemos una política de salud de país. Y su, su estructura administrativa ejecutiva es a partir del modelo de salud familiar y comunitaria. Un, un, un pilar fundamental de este modelo es la participación comunitaria, la participación de la comunidad. Nosotros evidentemente no lo somos todos, no lo somos todo en materia de participación y de expresión comunitaria pero somos una expresión importante en el país en materia de este hecho político del punto de vista de hecho social, que es la participación en los términos que nosotros conocemos desde los movimientos sociales eh, ubico un elemento en cuanto al tema de, de, del MSP en cuanto a transformación yo reiteraría que en el caso de Nicaragua eh, con los enfoques y los planteamientos que he hecho anteriormente en tanto yo creo de que para efectos de una transformación profunda de un sistema de salud ni es solo responsabilidad del sistema público ni es solo responsabilidad ni mucho menos del sector popular o social ambos eh, incluso otros tenemos que ser aliados frente a una estrategia en común, que es transformar el sistema público, el sistema global de salud. Esta es una transformación estructural, es una transformación legal, es una transformación mental, cultural. Y por ello, todos tenemos que ser actores claves en esa transformación. Por esto, eh, yo ubicaría de que si, por ejemplo, yo voy a una comunidad con los resultados y, o con el planteamiento estratégico que hemos asumido en Brasil, entonces ahí, ahí me van a decir, ¿y cómo es esto? Eh, transformar el sistema público, transformar el sistema de salud. Eh, tenemos de todo en las comunidades. Yo prefiero llegar a una comunidad o a un municipio con un planteamiento proactivo, un, un planteamiento que integre a los actores sociales de la comunidad, a los liderazgos comunitarios, de la, valga la redundancia, de, la, de las comunidades pero también que integre a los actores locales del municipio, incluso a su autoridad municipal, eh, en términos de alcaldía, de gobierno local, que integre a las autoridades locales y que nos integre a todos frente a un reto estratégico que es de todos. Y por lo tanto, yo aspiraría a, a un planteamiento más de fondo, que es la salud desde los pueblos, la salud como derecho humano, de forma integral, ya para todas y para todos es decir, eso me parecería un planteamiento proactivo que, que me integra a todo mundo eh, de, de manera positiva de manera integradora, valga la redundancia de manera que estemos todos y no me ubica de manera así como confrontativa me disculpan porque soy del movimiento popular y social y, y a lo mejor aquí estoy siendo como con un balde de abuelada echando un balde de abuelada pero es que yo quiero, o la idea nuestra es que todos nos unamos frente a un reto común, que no es solamente de Estado, ni solamente es de los sectores populares, es de todos. Entonces, un concepto amplio de salud para todas y para todos, ya, salud desde los pueblos, ya, etcétera, etcétera, eso me ubica a mí de manera más propositiva e incluso más estratégica. Porque el planteamiento de la transformación de los sistemas eh, es envuelto por este planteamiento para mí más global. Pero bien, quizás esto es una discusión más de fondo. Eh, ¿Cómo se debe expresar? Lo decía este, Moisés, ¿a qué debemos aspirar? A un sistema único de salud. SUS se llamó en los años 80. Recuerdo que Brasil también tiene esta experiencia también está fragmentado y afectado por el, por el mercado, pero ¿por qué no aspirar a un sistema único de salud en el entendido de que el Estado gobierne al mercado, en el caso de los medicamentos, y que las medicinas no sean, y que la salud no sea una mercancía, y por lo tanto hay, haya control estricto sobre este mercado, y no hagan la bolsa con las enfermedades o las condiciones de salud de los pueblos? Ese es un planteamiento, y el otro planteamiento es, fortalecer lo público, es decir, los pueblos pagamos impuestos, eh, nos vienen préstamos y no es del gobierno, es del, del país, de los pueblos, por lo tanto, en materia de salud y en materia de educación, me parece, tenemos que luchar por lo público, y que incluso desde lo público se regule el mercado, eh, pero que debo de tener lo que ya tengo en Nicaragua, pero, con, pero más todavía, más y mejor. Y para eso tenemos que fortalecer un concepto, un planteamiento que ya lo he compartido anteriormente y es de que la participación ciudadana, la participación social, comunitaria, beligerante, participación en el sentido político y no este, eh, de, de clientelismo o de este, utilitarismo, sino que participación proactiva, protagónica, con decisión, con participación en espacio, etcétera, ese tipo de participación es el que aspiramos, lo hay en Nicaragua, pero debe fortalecerse ampliamente y por lo tanto este, eh, me parecería que tenemos que aspirar a sistemas únicos de salud, a sistemas de salud desde lo público y no desde el mercado o, o una mezcla, porque suficientes impuestos pagamos porque al menos los pueblos tengamos salud y educación gratuita, pero de verdad y Luego, creería que desde, el, desde este movimiento latinoamericano, agradezco esta experiencia con ustedes como foro de salud, estamos en el comité regional. Creo que tenemos que definir, tener una nueva definición del concepto de salud. Eh, aparentemente es, una, es como filosofar, pero que, yo quiero llegar con un nuevo planteamiento, un nuevo enfoque, un nueva, una nueva definición del concepto de salud a mis comunidades porque generalmente llevamos el concepto y la definición de salud venida desde la OPS. Trabajamos con la OPS nosotros, no estoy diciendo que es negativo, pero tenemos un cliché ya, y creo que a estas alturas, para luchar por un sistema único, por salud pública, por, por mejores sistemas de salud o incluso transformarlos, que no solamente es el sistema, sino que transformar nuestras mentes, nuestros comportamientos, nuestras actitudes, etc., tenemos que construir una nueva definición desde los pueblos de lo que es salud. Claro que está desde el punto de vista conceptual, pero cuando yo llego a una comunidad, etcétera, a un lugar y, y, y, y pido a ver qué es para ustedes salud, ahí nomás me recitan la definición de la OPS. Creo que tenemos que romper con eso y tener nuestra propia definición, que no es definición por sí misma, sino que es definición como una herramienta de lucha y de participación que nos lleve a la transformación integral de nuestros sistemas, de nuestros modelos y de, de nuestro actuar por, de, por el derecho a la salud. Yo quise ubicar un elemento y es de que la salud debe estar en las manos de la comunidad, en las manos del pueblo, en la producción colectiva, en la producción social. Y la atención del sistema público, pero no es allá la salud, la salud es en nuestras manos vinculando todas sus determinantes, desde la determinación social de la salud, todos los derechos en la comunidad en función de calidad de vida digna, de buen vivir y de, este, mejor, no, no mejor, de, de vivir integral, desde el punto de vista de todos los derechos a nivel comunitario y social. Entonces, eso es el elemento, Lucho, y muchas gracias por, por la oportunidad. Muy amable, estimado Enrique. Eh, con esto ya hemos culminado con la participación de estos estimados amigos que nos han acompañado en esta en esta noche vamos a eh, solamente despedir no agradeciendo la participación de cada uno de ellos no en el caso vamos a levantar el afichito para que podamos reconocer sus nombres completos no a ver, ahí está. ¿No? Eh, hemos tenido el día de hoy, en el lunes, por el derecho a la salud, ¿no? este tema que, nos, que, que traemos desde el encuentro que se desarrolló en Salvador Bahía, ¿no? en el marco del decimotercer congreso de Abrasco, ¿no? y en, este, en ese marco se desarrolló el encuentro ¿no? eh, convocado por el Movimiento por la Salud de los Pueblos, ¿no? sobre eh, transformación y decolonización de los sistemas de salud en América Latina y el Caribe. Eh, nuestros sistemas nacionales de salud ¿no? y la participación social y rendición de cuentas fue el tema agregado que le hemos planteado esta noche a Nancy Bach, ¿no? de Guatemala, de la Asociación de Servicios Comunitarios de Salud, ASECSA, a Moisés García, ¿no? de El Salvador, del Foro Nacional de Salud, y a Enrique Picado, de Nicaragua. ¿no? Secretario del Movimiento Comunal Nicaragüense y Coordinador del Programa de Salud Comunitaria de este Movimiento Comunal. Yo les agradezco infinitamente a ustedes, estimados amigos, amiga Nancy, eh, su participación en esta actividad. Eh, agradecer también a todos los que nos han seguido ¿no? en esta noche desde las redes sociales, en el Facebook. ¿no? Y eh, es compromiso nuestro, ya lo dijimos la vez pasada, poder sistematizar el encuentro anterior, este, este, este conversatorio el día de hoy y el que va a venir el próximo el lunes, el lunes 12. Vamos a continuar con otro grupo de compañeros y compañeros que participamos ¿no? de los diferentes países de América Latina en este encuentro, reitero, en, en el Brasil. Eh, asimismo, eh, adelantar, el día 14 vamos a tener un panel, dos paneles. ¿no? Eh, de suma importancia en relación a los temas que estamos trabajando también en Foro Salud junto con Copasa en eh, relación a rendición de cuentas ¿no? en relación a los temas del Sistema Nacional de Salud y al tema de la salud de las mujeres indígenas eh, eso va a ser el día 14 ¿no? desde las 9 de la mañana en un webinar que vamos a desarrollar eh, en dos paneles de 9 de la mañana a 1 de la tarde eso como adelanto a la noticia, ya habrá el afiche respectivo, la convocatoria respectiva. E igual, el próximo lunes 12, nos encontramos en el próximo programa del lunes por el derecho a la salud. Muchas gracias Nancy, muchas gracias Moisés, muchas gracias Enrique y a la compañera Cecilia Garache, que también nos ha acompañado también de Nicaragua. Muy amables, muy buenas noches, hasta la próxima.